Por eso es una estupidez. Una mujer que te analiza. te quede en el saque lo que yo le digo, lo que tú le decís. Andate. Yo me voy. Pero ella va a volver a mi casa algún día. Escúchame, Nadie es menos. Nadie es menos. Vos sos fuerte y tenés que salir adelante. No importa lo que le digan los demás. No me no importa por qué lo hiciste, Escúchame un poquito, cuando alguien te, te diga algo feo, lo meten en la cara, porque uno es como es, no importa lo que te digan. Pero se me metieron en la cabeza, no lo puedo sacar. No, escúchame. no es así, tienes que ser fuerte. No quiero estar Una, mirá, Una. Otra. Otra. Y esta que estaba dura. ¡ah! Ya salió. ¿Estás mejor? Sí. sí. ¿Vamos a jugar Sí. Dale. Las veces se callaron. Claro. Te la saqué yo. Otra. Y así es como otra niña.